Bienvenidos a un nuevo tutorial de la hora del código de App Inventor. En este tutorial construiremos una aplicación que tenga un botón con la imagen de la abeja Cody y que al pulsarlo se escuche el zumbido de la abeja. Antes de empezar, tenemos que descargar los archivos que necesitaremos para crear la aplicación. Una imagen JPG y un sonido MP4. Podemos descargarlos en www.damavis.com consultando la versión en PDF de este tutorial. Primero, iniciamos sesión en App Inventor y hacemos clic en comenzar un proyecto nuevo. Lo llamaremos Hola Cody. En la parte izquierda dentro de la interfaz de usuario Seleccionamos el componente botón y lo arrastramos al visor. Para asignar al botón la imagen de la abeja, en el panel de propiedades, debajo de imagen, hacemos clic en el texto que pone Ninguno y pinchamos en Subir archivo. Aparecerá una ventana emergente donde seleccionaremos el archivo codi.jpg. En las propiedades del botón quitaremos el texto que está fijado, texto para botón 1, y dejamos la casilla en blanco. Volvemos al menú Interfaz de usuario y seleccionamos un componente Etiqueta para arrastrarlo al visor. En las propiedades modificaremos el texto de la etiqueta y pondremos Toca la abeja. Estableceremos en 30 el tamaño de la letra y también cambiaremos tanto el color de fondo como el color del texto. Vamos hasta la paleta y en el menú Medios seleccionamos el componente Sonido. Lo arrastramos al visor y vemos que se sitúa en la parte inferior como un componente no visible. En las propiedades del componente vamos hasta la casilla Origen y hacemos clic para seleccionar el archivo de sonido sonidoabeja.mp4 que habíamos descargado previamente. Pasamos al editor de bloques. Pinchamos en el botón. Seleccionamos el bloque cuando botón 1 clic y lo arrastramos al espacio de trabajo. Ahora tenemos que decirle a la aplicación qué es lo que tiene que hacer cuando se pulse el botón. Para ello, seleccionamos el componente sonido y el bloque llamar sonido 1 reproducir. Lo arrastramos al área de trabajo y lo conectamos con el bloque cuando botón 1 clic. Probemos la app en nuestro dispositivo. Vemos que funciona perfectamente. Ya hemos terminado de construir nuestra app Hola Cody. Puedes empaquetar la aplicación siguiendo los pasos que te mostramos en el tutorial en formato PDF que puedes encontrar en www.damavis.com y también acceder al resto de tutoriales y recursos.